That shit is real good! Haha! <laughs> Now don't have to fight me bro Uno. ¿Qué te crees tú eso, bro? ¡Pam! Madre mía, ¿cómo estamos, eh? En esta puta partida, bro. Pobrecito, tío, va a dar un montón de pena. El, el pobre, ¿cómo lo he deleteado, tío? Que no sigo escapada aquí ni de coña. Eh, eh, ¡Oh, my God! Este era el de la Thompson Ah, vale, hola. <risa> ¿Qué cojones, tío? Le pasaba a este hombre, güey. Están lloviendo furros. No bueno, quedan dos. O oh, toma Twin 1 A tu casita ¡Con paciencia! ¡Vamos! ¡Fuck dead, macho! ¡Fuck dead! ¡Madre mía! Madre mía bro. Wow. Nice, nice, nice. Esta partida era nuestra. <ríe> nice. Este poder está patrocinado por Aquinas. <ríe> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Lol! ¡Lol! ¡A los dos! ¡No los para mí! ¡No lo para mí! ¡Ay! ¡Martín! ¡Martín para ganar! ¡Martín para ganar! ¡Martín para ganar! ¡Martín mía! El martín está aquí, ¿no? ¿eh, ¿Papá digo. ¿Puedo ser? Madre mía, loco Echicla pa'l martín, echicla pa'l martín Papá está eh, potente, ¿eh? ¡Oh, oh, qué ¿Cómo ha cambiado? <ríe> He cambiado, cambiado rápido, cambia rápido el arma ¿Qué va, tío? Al ah, darle, me mata el otro por al lado, tío <ríe> Sí, el puto Martín, tío, que asco me das, tío ¿Quién es el pollo frito este? Papajigo ¿eh? <risa> El pollo frito, no, no el papajigo es el papajigo y el pollo frito es... Este es el líder, cari 2-1-2-1 Baja la voz, tío, tonceto Ah, que es el frito, este que está ahí en algún sitio jugando, ¿no? El Aquí, si lo he matado yo. <risa> Madre mía. Si sí, tenía corazón. Madre mía. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué puta! <risa> tío! ¿Qué, ¿Qué, trae, suerte? ¡Qué suerte, tío! ¡Qué puta ¿Tío? ¿Qué suerte! ¡Esto pollo frito de mierda! ¡Esto es you serious? Hay mucho delay, bro? pollo frito. ¿Hay mucho delay? No, ya tengo... Pero que va cada uno de vida, tío Bueno, estoy done, done Venga, venga, venga la tengo, la tengo. <ríe> tengo mucha suerte, tío. Hola, site. Sabía que eras tú, cabrón. Lo sabía, lo sabía, tío. <ríe> Madre mía, tío. Y ahora el pollo frito también, tío. Ay, la virgen. Voy a mirar. Tío, pero... Ya Saco Está hecho, está hecho. El pollo frito está hecho. Voy, voy a full Mira, pon esta puta mierda Conmigo, mí, pa Me va pollo frito Es que las anomatopeyas siempre formaron parte de mi vida ahí se ha loco ¿Puél al colegio se ha caído Qué puto no, no, no, no, no, ya está, to tocando el... Ya está, ya está, ya está, ya está Easy si Cloud, <ríe> <ríe> es tío? ¡Es pobre. espalde dentro sí, claro. del oh, cerebro oh. A mí me va a picar, cabrón. <risa> Fucking pollo frito. ¡No podrás subir. ¡Soy Gandalf! <risa> no. ¡Insensato! <risa> ¡Insensato! ¡Muere! <risa> no podía, el poder... ...el poder de Gandalf. Madre mía. Pero bueno, pero bueno, pero. <risa> pero bueno. <risa> ¡Lol! ¿Te has quedado mega bugueado? ¡What the No, no, te has quedado tú. Ay, ¡Puta tío! ¡Qué cabrón el Martín, tío! <risa> <risa> ¡Uf! Aju ¡Ajustaísimo! ¡Ja, <risa> ¡Qué va! que va! ¡Qué va! ¿Qué va? <risa> mirando, Me cago en mi puta. Bueno, <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. El aire del, del papayito tío. tío. <risa> <risa> Deja de ver turno y entra boca tío. Venga. <risa> Ay, no puedo subir. Yo miedo, estoy yo Vale, era mío. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Si es que llevo hasta más bajas que el, el papá, llevo, tío. Yo, es que, cómo puedo estar perdiendo, tío. Voy a ah, no, mar, más bajas que para luego, no, es que el martín. Madre mía. <ríe>